Recomiendo MacBook para ingeniería. La cuestión aquí es que la mayoría de los programas que vas a utilizar no son compatibles con el sistema operativo de Mac. Tendrás que particionar el disco o instalar paralelo. Aunque siendo sincera, los programas van a correr lento, hasta Proteus. Sí, es una chulada de app, pero en cuanto a potencia, mmm, ingeniería mejor no. Este muchachón decidió romper mi manguera. Vamos a intentar repararla. Y vámonos a la ferretería. Platicando con el señor, me dijo que este conector podría funcionar. Ya aquí está el conector. Mochamos la manguera. Vaya. Uf. Oh, lo haré. Y ahora desarmamos la pieza Para poder introducir el tubo negro en la manguera Y ahora lo sellamos con las bases naranjas Apretamos y atornillamos Aquí me di cuenta que había quedado flojo Así que desarmé y puse cinta PVC Y ahora sí quedó fijo Y ya solo cambié la regadera que se había quedado en la parte roja. Y listo, ya quedó nuestra manguera si eres de los que guarda hasta los chismes en su computadora, pon atención. Vas y te compras esta maravilla. Es un disco duro, algo así como una USB, pero tiene mucho almacenamiento. Y vas respaldando los archivos importantes aquí. Y si algo le llegara a pasar a tu computadora, esto te va a salvar. No, no, no, ok no me dices. Uh, confianza. Y trae más, así que. Uh!